Muy buenos días, amables televidentes. A Dios las gracias por la luz de este nuevo día que nos ayude a desenvolvernos en él. Yo soy Francis Rodríguez y le agradecemos en este su programa de mañana que nos reciban cada día en sus hogares a través del canal 10 de Telenor. Saludar a todos los amables televidentes que nos reportan a diario, que se gratifican con nuestro espacio, que es un programa que ya es costumbre para todos en la familia nordestana, desde Hermanas Mirabal, Samaná, y a través de la red en www.com.do, telenor.com.do. Así nos tienen en todas partes del mundo, ya en Alaska, nuestros con pueblanos que están radicados en Alaska, nos hacen reporte en Estados Unidos cada mañana, en Washington, en fin, gracias de parte de este equipo y de Telenor, una empresa que está justo a tiempo con todo su pueblo. Esto es de mañana, así iniciamos en este día, viernes, con mucha información, con... Eh, actividades eh, importantes, la verdad que en el día de ayer tuvimos la oportunidad de participar de la inauguración de Palval, una, un centro de bolsas aquí en San Francisco de Macorís que habla muy bien de esta zona y de que hay una proyección económica importante y refleja el grado de confianza de los inversionistas, sobre todo la familia Rissé. felicitarle por esta apertura. En nosotros la verdad que nos sentimos eh, esperanzados de que la sociedad dominicana, a pesar de todos los tormentos, vaya por buen camino. Hoy estaré compartiendo con ustedes Fulvio, por razones particulares, profesionales, no estará en este día en De Mañana, pero sé que con Dios delante el próximo lunes se integrará. Yo aquí estaré iniciando el programa con ustedes y llevando la información y todo lo pertinente de este día en la programación de De Mañana. No sé... Quiero pedirle al productor si tenemos la voz de la mañana lista para indicar en esta etapa. Nosotros sabemos que Fulvio nos tiene acostumbrado a buscar o a tener lo que es el informe del tiempo, ONAME. Pero yo voy a pedirle un poquito de paciencia para que este, en el dispositivo me permita buscar lo que es el informe del tiempo, ya que es necesario que al inicio de cada mañana eh, tener la debida información para salir a hacer nuestras actividades, y aquí ya lo tengo. Me permiten unos minutos, unos segundos de vida ya aquí está sistema frontal incrementando las lluvias sobre el paisomé mantiene alerta las condiciones del tiempo de man, se mantendrán bajo la incidencia de un sistema frontal en la parte occidental de Haití y una vaguada prefrontal sobre el territorio dominicano ambos fenómenos se estarán creando las condiciones suficientes de inestabilidad para que en el día de hoy se generen nublados frecuentes con aguaceros que podrían ser de moderados a fuertes localmente. Tormenta eléctrica y ráfagas de viento en ocasiones hacia las regiones noreste, norte, nordeste, sureste, cordillera central y la zona fronteriza. Para mañana sábado el sistema frontal estará sobre la costa norte del país, es decir, Puerto Plata va a recibir eh, posibles aguaceros. El mismo continúa produciendo humedad e inestabilidad para que nueva vez se generen nublados con aguaceros débiles a moderados, siendo fuertes en ocasiones tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia las regiones noreste, norte-noreste, sureste y cordillera central. Debido a las lluvias que se esperan, la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) alerta para las provincias de Montecristi, Puerto Plata, Espaillat, Santiago, por desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, así como a deslizamientos de tierra. La Oficina de Meteorología, debido al incremento de la temperatura, recomienda a la población ingerir suficiente líquido, vertir, vestir ropas ligeras, preferentemente de colores claros y no exponerse a la radiación solar sin la debida protección entre las 11, entre las 11 de la mañana y 4 de la tarde. Bueno... Ahí está el informe del tiempo de este día, gracias a la oficina ONAMEC que nos mantiene en, formación constante, en información constante. Mientras llega la voz de la mañana, quiero comentar acerca de, esta, de este acontecimiento que para nosotros es de, de gran importancia para San Francisco de Macorís y es la apertura de este centro de... Puesto de bolsa de la, en, en la República Dominicana, que tiene la Principalía de Puesto de Bolsa de la República Dominicana, avalado y regulado por la Superintendencia de Valores y regido por la ley 249-17. Comentábamos que en el día de ayer la inauguración de esta oficina. Con un eh, personal capacitado para manejar inversiones. Eh, y las palabras de, de bienvenida y, sobre todo, la palabra central estuvieron a cargo de Héctor José Rizet-Yaval. Y posteriormente habló Samir Rizet. Ambos proporcionaron detalles de el auge y el avance y la oportunidad que se tiene para nuevos inversores, hasta de mil pesos iniciar usted en lo que se tiene como inversión. Y ellos están ahí para ayudarle a organizar una fórmula de inversión o de ahorro, eh, a, o, o partiendo de, de la inversión, un ahorro importante de beneficios. Buenos días, vamos a darle una llamada, la entrada a la llamada. Muy buenos días, Francis. ¿Cómo está, caballero? Bien. Me alegro. Francis, yo sé que tu programa lo ve la gente del ayuntamiento. Quisiera hacer un llamado, por okay. favor, a la gente de Ornato. ¿Ornato? Para que vengan a buscar la basura la Atorio Piantini, que tenemos demasiada. Tienen dos semanas y algo que no pasan por aquí, cuando normalmente pasan dos veces a la semana. Sí. Ya demasiado. Y segundamente, decirle a Guario hermano, Ajá. que por favor venga a recoger estos haitianos que hay por aquí, hermano. Yo entiendo que él no tiene un camión, sí. pero que use la policía municipal o algo, porque estamos invadidos. Ya. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, Ornato Limpieza, el, señor, el ingeniero Julio Lizardo es el responsable. Y es como yo he dicho, que el ayuntamiento de San Francisco de Macorís ha tenido la visión de ceder o entregar uno de los servicios neurálgicos, que es la recogida de la basura y de disposición final en el vertedero de la misma. Nosotros tenemos un vertedero a cielo abierto y eso crea una situación de inestabilidad en esa zona y que precisamente lo ha cedido para que la compañía móvil soluciones haga el trabajo que el ayuntamiento se le ha dificultado y para ello llamamos la atención a Julio Lizardo que la responsabilidad de supervisar a la, a la compañía y de su ciudad porque es responsabilidad del ayuntamiento la de administrar la ciudad de darle seguimiento a esta denuncia la Toribio Piantini tiene dos semanas que no les recogen la basura y están en el borde del, de la desesperación por el, por el problema de insalubridad que genera esta situación. Y respecto al tema de ocupación irregular por nacionales haitianos en esa zona, creo que sí que debe de seguir el proceso de levantamiento y posterior eh, retiro de donde se encuentren en forma irregular no es correcto que un ser humano viva con su familia en casucha en situaciones de insalubridad que a la vez genera situaciones de insalubridad a los vecinos que eso es lo que tenemos que procurar pero respetando sus garantías constitucionales como de ser avisado y de luego eh, venir y hacer el trabajo pues ahí está tu llamado a la Dirección de Emigración, aquí, representada por Ibario Rodríguez, en cuanto a lo que es tema haitiano, esa denuncia está. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Fulvio. Francis. Francis, Fulvio, Francis, Francis. Sí, Fulvio hoy estará el libre porque está cumpliendo unos compromisos profesionales fuera del canal. Sí, Francis. Dígame. Yo hice eh, eh, la oficina que, que están... Yo soy una persona retirada de Estados Unidos. Ah, qué bien. Sí, yo tengo tres. Me, me, me, me gustó esa propuesta. Sí. De, de, interesante. De, de, sí, entonces yo, yo quisiera... Ya yo estoy retirado, yo tengo 30 claro. años. Y quisiera asegurar mi retiro que yo esté aquí. Correcto. Pues yo tengo en una parte, pero quizás yo estoy traído dos. Sí, Pero me quisiera asegurar claro. retiro, eh, en una, no voy a decir No, no, el, sabemos, sí. ya entendí perfectamente. Sí, este, eso no me perjudica a mí nada, porque es mi retiro. No, para nada, al contrario. Sí. Sí, Cualquier ahorro que usted tenga, sí. pues o pueda adquirir, sí. lo puede poner en bolsa, Sí. con un por ciento que muy normalmente muy eh, es normal que sí. tenga un mayor rendimiento sí. que en el banco sí. eso hay que decirlo sí, porque yo. y son con mucha seguridad sí, ya yo tengo edad, porque ¿sí? con empresas y, y entidades sí. serias y esto es una regulación muy especial y muy estricta Sí, ya yo estoy, tengo mi edad te ves claro voy a alcanzar. yo vengo aquí y paso cuatro o cinco meses pero quiero asegurarme pues pase por ¿Dónde está la oficina? En la avenida Antonio Guzmán Fernández. ¿Por quién puedo preguntar? Bueno, usted va ahí, eh, porque no tengo bien el nombre de la, del, del encargado, sí. pero vaya que lo, hay un personal que fue presentado ayer, nosotros sí. no, no, no lo conocíamos a todos, pero sí vaya que hay un sí. personal que le va a ayudar a canalizar sus inquietudes. Sí. Gracias por llamar. Aproximadamente por prestar en el reserva, por ahí. no. Frente casi frente al Colegio de la Altagracia. Está bien, Muy bien. Gracias. Pues bien, sí, miren una cosa. Hoy temprano en la mañana, al llegar al canal, me esperaban unos ciudadanos y ciudadanas para darme la información y, la y hacer la denuncia y yo, y a través de nuestro espacio, aportarlo. Y esto va para la policía, al comandante de esta plaza, General Garavito, que lejos de quererle indirgar eh, cualquier estereotipo o decirle como le he dicho en muchas ocasiones a, a la dirección de aquí de ineficaz es llamar para que haya un poquito por lo menos de voluntad porque ya están llegando a la desesperación por la situación que está viviendo en la avenida Caonabo a la altura de la curva a donde estuvo antes la ferretería, el viaducto de tres individuos, de tres desaprensivos que a las 3 de la mañana 4 de la mañana se, se, se adueñan de ese lugar siendo atracadas las personas que cruzan en ese lugar han llamado innumerables veces a la policía y ellos le han dicho duerma tranquilo que nosotros vamos para allá y están Esperando todavía hoy, después de un mes de denuncia, que se asista. Entonces, comandante Garavito, mi mensaje es que dentro de la gestión no es como se inicia, es como se termina o como usted pretenda permanecer en el puesto. Yo creo que San Francisco de Macorís le ha acogido y le merece que de parte de ustedes hagan una verdadera gestión. Para reducir el impacto que produce la delincuencia en nuestro pueblo Ese es mi mensaje y lo vamos a tomar como voz de la mañana La denuncia de los moradores Con preocupación y dolor porque han tenido que escuchar los gritos De personas sin poderlo enfrentar Pidiendo ayuda y que no los maten Avenida Caonabo subiendo Después del puente detrás de la fortaleza y a pocos metros de la entrada hacia la urbanización Almanza, para que esté más específico, donde estuvo el viaducto. Ahí está la denuncia. A la policía, al Ministerio Público y a las autoridades locales, que le iría muy bien mandar un mensaje de voluntad con red, reducir a paz ese lugar, porque ya es insoportable lo que nos muestran los vecinos que hoy a las 6 de la mañana estaban aquí en el canal. Cuando pudieron salir, porque estuvieron hasta las 5 y media los delincuentes hoy. Muchas gracias. Vamos a una pausa y así inicia de mañana.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 Gracias por permanecer con nosotros aquí de mañana, agradecido siempre por ustedes a todos los amables televidentes que nos sintonizan a esta hora, agradecerle su sintonía, saludar a tantos que nos expresan que les gusta el programa, que se sienten bien al ver nuestros comentarios, nuestras informaciones, la forma en que abordamos los temas. Eso nos da a nosotros mucha satisfacción y sobre todo nos compromete porque ese es el compromiso que hacemos cada mañana en de mañana de llevar información precisa y veraz, pero sobre todo con la responsabilidad y el respeto que estar en un medio representa. Ya se escucha Vladimir Paulas en las noticias. ¡Buenos días, Vladi! ¿Cómo estás, Francis? ¿Cómo te amanece? Adiós las gracias, Francis, que nos permiten el día de hoy compartir en este día más de vida, en este día más de nuestro compromiso social de mantener a la sociedad informada como debe de ser. Sí. Así que bendiciones para ti los tuyos, hermano. Amén igual. Bueno, mira, Francis, ya rápidamente entrando en materia de noticias en el ámbito internacional... Huelgas y protestas masivas en Francia por reformas Unos 200 mil manifestantes tomaron las calles de toda Francia el día de ayer En un enfrentamiento entre los sindicatos y el presidente Emmanuel Macron Que podría ser decisivo para su agenda reformista Vamos a escuchar declaraciones, adelante Si el gobierno mantiene el curso como ha hecho hasta ahora, sin cambiar nada en su proyecto, sí, iremos por una huelga amplia. Ayer se hizo un llamado a los trabajadores de trenes para ir a huelga el 3 y 4 de abril. Sé que los trabajadores de trenes tienen mala fama. No pelean para defender privilegios personales, que no son grandiosos. Francamente, odiaría trabajar en trenes, odiaría hacer ese trabajo con sus condiciones laborales. Pero defienden la SNCF, y la SNCF es un servicio público. Somos usuarios, no queremos ser clientes. Señores, ahí está, ahí está. Miren, fuerte protesta en Perú tras renuncia del presidente. Los manifestantes protestaron contra lo que ellos llaman corrupción política en Perú, pero luego de la dimisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski, por su parte el vicepresidente y actual embajador peruano en Canadá, Martín Vizcarra, llegó para asumir el cargo presidencial dejado por Pedro Pablo en el caso de que el Congreso acepte su renuncia y la vacante de su cargo se haga efectiva, así que ahí está señores, el momento en que este hombre llega. Miren, vamos al ámbito nacional a nombre de Rancho Don Andrés, señores, que ya abre sus puertas este próximo 14 de abril, Rancho Don Andrés, Rancho o Don Andrés Bar Restaurante, mejor dicho, eh, Don Andrés Bar-Restaurant Gran inauguración Sábado 14 de abril Con el amarillo, el prodigio Así como Fresh Clash en, Como DJ Y Nelson Tavares De aquí de San Francisco de Macorís Gran apertura, gran inauguración Este sábado 14 de abril En la carretera San Francisco-Nagua En el kilómetro 7 De llaves Con el prodigio Don Andrés Bar Restaurán, Reserve, llamando al 809-290-4800, inauguración de Don Andrés Bar Restaurán, por allá en la Comunidad de Llave. Todo el mundo para allá, señores. Miren, la Junta asegura que fue un error, acta de nacimiento bajo firma del padre Rogelio. El Pleno de la Junta Central Electoral informó que se trató de un error, el caso del acta de nacimiento en el que Rogelio aparece como padre de un declarado. Según la junta en el acta se hizo constar o contar como padre del declarado al declarante. Es decir, el padre Rogelio fungió como declarante de la persona en cuestión. Se limpia entonces la imagen del padre Rogelio en torno a esto, señores. Declaran esa información como falsa. El Tribunal Superior anula la convención que eligió a Miguel Vargas presidente del PRD. Vamos a escuchar entonces declaraciones. ¡Adelante! Materialmente el señor Miguel Vargas Maldonado ya no es presidente del partido. Dos, cualquier ficción o ilusión que se hizo mediante la cual transformó el voto popular por voto delegado, no existe. Si él quería ser presidente... Lo vamos a bien recibir si va a una competencia electoral y la gana mediante el voto universal. Y lo que se abre la puerta es para que lo que había desaparecido, que es la democracia interna, en un partido que es la bandera de la democracia en la República Dominicana, puedan hacerse los procesos democráticos a que el PRD está acostumbrado. Una sentencia que constituye un adefesio jurídico. Ah, ver, ¿En estas señores Miren, lanzan el operativo Semana Santa 2018. Las entidades que conforman el COE en nuestro país lanzaron oficialmente este operativo Semana Santa 2018. Vamos a escuchar entonces declaraciones. Adelante. Centro de Operaciones de Emergencias ejecutará a partir de las 2 de la tarde del jueves 29 de marzo el Plan Operativo Unión Santa por tu, por tu Seguridad y los valores Semana Santa 2018. El mismo concluye el domingo 1 de abril a las 8 p.m. Este plan está estructurado para atender dos variables fundamentales, prevención en accidentes de tránsito y asfixia por inmersión. Bueno, señores, ahí está, ¿eh? Miren, ya entrando entonces en el ámbito local, regional. Vamos a ver, señores, denuncian o la delincuencial en Pimentel. La delincuencia está arropando las calles de Pimentel. ¡Ay, mi madre! Vamos a escuchar entonces declaraciones de residentes en ese municipio. Adelante. No se puede salir a la calle por ningún lado, porque en cualquier esquina atracan un. Que es muy raro, los pues motores, es con cuchillo en la mano. Por lo menos que la policía salga más a la calle, que Y que si hacen falta policía, que manden más al destacamento de policial. Y tiren para adelante porque este país está peligroso. Es que votar por, sí. por. El hombre ese que viene ahora acabando, sí. Trujillo. Sí. Es por ese que va a estar para que mate dos o tres. Sí, o sea, ¿qué tú quieres que hagan con los ladrones? Sí. ¿sí? Es aquí que lo fusilen, que lo maten, que lo maten. El pueblo de Pimentel yo veo que es demasiado pequeño para la ola de delincuencia a la cual está arropando el pueblo de Pimentel. Yo lo que puedo soltar a la máxima autoridad de Pimentel es eh, que acudan a San Francisco Macorís, eh, el mayor de la policía, para que le dé un refuerzo de tal manera para que Pimentel pueda vivir más tranquilo. Que debe haber mano dura la policía que trabaje y que... Se cambia en esa forma que tienen, que creen que nada más es que pularnos, que yo qué. Si no, dale para abajo, tú es que lo malo. Antinarcóticos ocupa drogas durante operativos en San Francisco de Macorís y otros municipios. Ahí está la droga incautada por la policía. Escuchemos entonces declaraciones. Adelante.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 Embestido por un vehículo en la carretera de Honduras, piden justicia y que este hecho, caramba, quien lo mató a ambos embestido, ¿verdad? Que caiga todo el peso de la ley sobre él. Escuchemos. Yo exhorto a las autoridades que vengan que para que hagan justicia, para que esto no se quede así, porque no fue un perro que mataron, fueron dos personas. Pues no se sabió nada, tú sabes, hizo lo que pedimos justicia. Información que dicen que es un carro, pero no tengamos todavía la prueba, pero ellos tienen que trabajar mejor en la justicia para que nos ayuden en este caso. Porque lo... Que no quede impune, que se declare ese caso de nosotros. Que, que haga justicia, que busquen, que me busquen el hombre. Ya y a, y a bienvenido Tavera. Bueno, señores, ahí está. Miren, denuncian mal estado del puente en Pontón. Esto es un gran peligro para los conductores de vehículos y para todo el que transita por esa vía. Ese es el puente que está por allá antes de entrar a Pontón ahí. Ahí mi madre, miren la baranda, el gran peligro que esto representa Los conductores tienen temor, ¿eh? Así que vamos a escuchar declaraciones de residentes en esa zona Adelante Arreglar ese puente porque está muy en peligro Y mucha gente ha chocado por ahí Tienen que ponerle algo más fuerte que pueda aguantar, ¿usted ve? Claro, muchísimo El otro día vino un camión de un haitiano ahí Y... Te estuvo ahí por ahí por Claro, ahí pasa mucho accidente Mucho, mucho, mucho bueno que obra pública todavía no ha tenido la dignidad de venir ni, a, ni siquiera revisar eso porque ve cómo se fue esa barandilla hay increíble inminente uh -huh. entonces río cuando hizo la crecida que pasó por encima de la calle se llevó la, la tierra y, y la barandilla se fue no tiene muchos años que está en ese problema cuando el río subió hondo luego un camión una vez se, se accidentó por ahí no ha ocurrido accidentes accidentes que arreglen, ...que arreglen estos puentes y los caminos están en malas condiciones también, en campos... Transitable solamente no, no es de la ciudad que tienen que reparar el campo también... ...si usted ve la baranda se la han llevado como tres o cuatro veces, últimamente... ...y si no, carros can dentro, dentro de, de la finca... ...porque no tiene algo que lo sustenta, a veces cuando está lloviendo esa curva es muy peligrosa". Bueno, señores, ahí está. Miren, 20 años de prisión a Grémy Grullar Sosa, acusado de ultimar al joven Vidal Rodríguez en un hecho ocurrido en la comunidad de Colón. ¿eh? Así que ahí está. 20 años para este hombre acusado de haberle cegado la vida al joven Vidal Rodríguez. Vamos a escuchar las declaraciones de Yuleika Rodríguez,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 Fue recusada la magistrada Isolina Contreras por la defensa de Marlin Martínez en la noche de ayer. Así que ahí vemos imágenes de parte de lo acontecido anoche en este juicio, que en esta audiencia que se extendió eh, hasta alta hora de la noche. Ahí está están Marlin, Marlon y Henry implicados en este hecho. Vamos entonces a escuchar declaraciones. Adelante. <risa> Esta es la razón de se presentó una recusación a última hora, al poder ir y ver, conocer la prueba, en una actitud de francia y desprecio a la otra debe representar a todos los abogados. Pero fundamentalmente estamos dispuestos a vivir. La audiencia que esa era la crónica de una muerte anunciada y que la jueza era como la obra de la crónica de una muerte anunciada y la que vinieron a eso porque no tienen argumentos válidos para enfrentar esta situación y se recurre a la chiganería jurídica por eso vino hoy un equipo que lo trajo cándido a su ¿Fue recusada finalmente la magistrada? La recusación y ella remitió el proceso la ¿Qué alegan ustedes ante la recusación? Los alegatos son malentas No, no, no, no, no, no, no, no, bueno, ahí está, señores. Así que vamos a esperar entonces el próximo lunes para ver ya los resultados de lo que ha acontecido. 14 de abril, el amarillo, el prodigio, en la gran apertura de Don Andrés Park Restaurant, señores. Todo el mundo a disfrutar de este gran fiestón. No te lo pierdas. El prodigio estará acompañado de Fred Flash. Y Nelson Tavares Carretera San Francisco de Macorís Nagua en el kilómetro 7 En la comunidad de Llaves Llame ahora mismo Para reservaciones Al 809 290 4800 Gran apertura Gran inauguración De Don Andrés Bar Restaurant, Este 14 de abril en llave, así que no te lo pierdas con el prodigio, Qué bueno, ahí está, miren señores y recordarles a todos ustedes que el agua número uno en consumo para todos los nordestanos es agua Randy Light. 100% purificada con sistema Osmosis tan dominicana como tú. Llémenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. La número uno, en preferencia, en consumo de todos los tuordestanos, es Agua Randy light Francis, él fue merecedor del máximo galardón de soberano, de premio soberano en nuestro wow, país. Qué, ese merengue me fascina, Francis. Me fascina. Increíble, ¿eh? A mi época de. Francis, el negrito de Villa, Sergio Vargas, galardonado, reconocido con el gran soberano. El negrito de Villa, Sergio, súbelo, Rafaelito. Oye, Francis, sí, óyeme. ¿Qué, qué, pieza? ¿Qué pieza, Francis? Ahí, ay ay, ay, ay, ay, año 87 Francis. por allá. Oye, oye esas letras, Francis. Oye. Precioso. Puede destrozar todo aquello que ve que... Porque sí. ella lo no solo lo vuelve ¿Qué? a crear Como si nada, como sí. si nada La, la quiero, quiero a morir. morir Entregado, Francis, eh Óyeme, te la luciste Francis, es dime? un merenguito de salón, Francis Definitivo Es un merenguito para tu... Enamorar tu pareja y para tú mirarla a los ojos Y para bailar ahí Francis, aquí. mira Oye, serenito, ¿verdad? vamos en un mosaico En un mosaico, Francis, toda Francis. Mira, Francis, mira aprovecha y saluda a Raquel Para que se integre a Ay, ese no, momento no, tan, tan emotivo del viernes Que hoy lo sabemos todos <risa> Raquel, <risa> hola hermano, ¿qué tal? Buenos días <risa> Compídeselo <tú> a rafelito Rafaelito <risa> Súbele, Rafelito, hermano <risa> La vida y el, el amor, amor también. también Ahí está el negrito de villas señor. ¿eh? No perdamos Pero, no... sí. sí. Pero por Dios no perdamos nuestra identidad Y ese ese eh, inmaterial como es el merengue que es reconocido mundialmente Así es Le hemos perdido Francis. Y le estamos perdiendo la... la los medios tienen que hacer un esfuerzo de, de transmitirnos cada día esos merengues. Francis, dímelo. Yo me voy, pero antes de irme, déjame... Pedirle a toda la ciudadanía, a los completo completo que tengan un feliz fin de semana. Bien. Espero que nos encontremos el próximo lunes. Dios me ¿Verdad? Con Dios por delante. Y antes de irme, yo quiero que usted y Raquel en conjunto se lo pidan ustedes a Rafael Vamos a ver, Raquel. Uno, dos y tres. ¡Súbelo, Rafaelito! Bye bye. La tierra. Ahí está el negrito de Villa Raquel. Bueno, buenos días. De... Buenos Chaco, días, Raquel. Los canales televidentes. Hermoso te recibieron. Musical, fabuloso. Bueno, ¿Te debieron recibirme así todos los días. Yo creo que sí, que vale <risa> la pena. Así recordamos un merengue cada mañana. Eh, de esos de los 80 que te ponen a vibra, que te recuerdan a tu infancia, tu infancia. No, sí, mi, mi, mi, juventud, mi juventud, mi adolescencia. Adolescencia. <risa> adolescencia. La verdad que, que, y nos ayuda a nosotros a, a transmitir de una forma distinta eh, lo que tenemos que analizar, que son las cosas que a veces no, nos impresionan no de las noticias. Que no nos alegran. Así es, pero reconocer al negrito de Villa, nuestro Sergio Vargas, con ese soberano merecidísimo en su 35 aniversario de la música, ejerciendo este, este arte tan hermoso como lo hace. Bueno, fue diputado, no pudo hacer mucho ahí pero, sí. y se le conoce por su estilo tan respondón y a veces medio mal creoso, pero así lo queremos por el talento y que tiene su la humildad claro que sí, a la política, ha reclamado obras prioritarias de su pueblo de, de, y de es Boná. eso, él era un representante, ah. aunque era del país era un representante de Villa de Villa, de Villa, perdón, sí, de de Villa. el Torito, sí. de Villa, así y, es y creo que eh, válidamente logró Muchas reivindicaciones perentonias de ese pueblo Villa Y yo creo que es válido también Claro que sí Y como artista, envidiable, completo Nuestro Sergio Vargas eh, sí. Bueno, hoy es día de Nuestra Señora de los Dolores sí. Así es, muchos dolores tenemos los dominicanos Sobre sí, todo sí. por la falta de atención a nuestras necesidades, sobre todo por forma de incomunicación, por forma de no convivencia normal con nuestro sí. hábitat, eh, dolores que nos causamos nosotros mismos, pero que nos causan también eh, relacionados. Vivimos en un mundo donde debemos sobrellevar. Sí. Entonces, la Virgen de los Dolores, hay dolores que son físicos, sí. otros. Son dolores sí. espirituales que, se, que sentimos, no dolores Así que a veces es. son mucho más fuertes. Pero para esos es que están padeciendo dolores por problemas de salud, como nuestro hermano Víctor Puntiel, que a partir de las 7 de la mañana de hoy se le estaba practicando, bueno, ahora les cuento, eh, justo se, se estaba pidiendo en el día de ayer oración por él, eh, porque a las 7 de la mañana de hoy se le habría eh, hecho el procedimiento, primer procedimiento para estabilizar la presión. Es una denervación renal para colocarle un catéter Cuyo luego bajaría la presión y mantenerla estable Para en un par de semanas introducirle una prótesis Que cubrirá el daño de la aorta En ese procedimiento está nuestro hermano eh, Víctor Puntiel Comunicador, sí. relacionista público de esta empresa Así es, Así es que oramos nuestro hermano por Víctor Le deseamos de y que Dios pase su mano sanadora Que lo, uh -huh. ya lo, lo, lo ha hecho, ha demostrado que su presencia y en él. Así esperamos las la buenas nuevas de que todo haya salido Bien, como esperamos. Así mismo es. Bueno, el bloque de noticias sí. amplísimo, muchas informaciones importantes así es, para compartir. Mira, Raquel, entre ellas vimos en el ámbito internacional dos, not, dos informaciones. En Francia, la protesta de por reforma a Macron sobre las reclamos que vienen haciendo los trabajadores del ferrocarril, del tren. Son sectores que uno no escucha en muchas ocasiones sus quejas, uh -huh. pero ahí están. Ahí eh, Francia estuvo, y lo hacen de una forma muy pacífica normalmente, pero se observaron también los, los ánimos, porque es normal. Eh, las fuerzas de control debieron de estar ahí al frente vemos rotura de, de, de cristales. cristales en establecimientos y en fin no es no es común pero se da así es sobre todo donde hay tanta gente reunida sí. donde no se pueden controlar eh, la, los ánimos de cada uno comienzan pacíficos como debieran ser casi todas las protestas verdad ese sí. sería el mejor método pero ahí, hay diferencia de República Dominicana, se involucra la gente, a protestar por sus derechos. Aquí los dominicanos nos gusta criticarlos desde lejos, a los que se lanzan, se esfuerzan por eh, luchar por lo, ma, los beneficios de la mayoría, sí. nuestras diferentes necesidades. Entonces, ahí están ellos luchando por esas reformas para mejoría de ese sector ferrocarril, así que en Francia. Sí. Bueno, aquí en República Dominicana... Sí. ¿Muchas informaciones? Definitivamente que la que llama poderosamente la atención es el que nos informan que el Tribunal Superior Electoral uh -huh. anuló la convención que uh -huh. ratificaba por cuatro años en la presidencia del PRD, partido emblemático, fundado por el profesor Juan Bosch, abandonado por el profesor Juan Bosch, por todo lo que surgió a raíz de la post -dictadura, uh -huh. y que no pudo contener y por su formación ideales lo abandonó en el año 73 y formó el PLD que a la fecha está gobernando el país y que tiene como aliado principal al PRD que hoy que le... nunca se pensaba, eso era, sí. lo, eso era lo impensable dice. lo los impensable, NM, ¿no? porque Danilo ha hecho lo que nunca se ha hecho los contrarios, entonces unirse en, si es para el bienestar de la nación en hora bueno, ojalá se si unieran todos los partidos políticos en ese sentido pero no ha sido así, no ha sido demostrado pues esa asamblea eh, que fue anulada fue la realizada en el 3 de diciembre del así 2017 es. y le ha dado el Tribunal Superior Electoral 70 días para volver a realizarla Correcto. tomar la, eh, la decisión, entonces ha anulado todas esas consecuencias de que el propio presidente del PRD, Partido Revolucionario Dominicano Miguel Vargas Maldonado, entonces su categoría o su calidad de presidente está en, en tela de juicio en este, en este orden y sí. que esa convención que lo, es, lo escogió a él, eh, a Francisco Antonio Peñaguaba como secretario general del periodo 2017-21 también en esa misma fue designado Rafael Vázquez como secretario nacional de organización, Peggy Cabral, presidente en funciones, sí. Alonel, José Leonel Cabrera Není, presidente ejecutivo, y Junior Santos, presidente de la Comisión Nacional Conjunta. Así es que ahí están, vamos a, escuchar, vamos a ver en lo adelante las reacciones. Bueno, ya parte. yo estuve escuchando y por <coughs> las redes un comunicado que hiciera esa dirección del PRD actual donde prácticamente desconocen que ellos son electos válidamente y que, de, y que ni nadie, nada ni nadie lo, de, lo detendrá. Es decir, prácticamente le abren un, el tribunal está ahí pintado. un espacio a la población como un mensaje muy funesto de que el sistema de justicia y los poderes de la justicia que están establecidos precisamente para dilucidar y resolver los problemas que surgen en los partidos, es el Tribunal Superior Electoral, conformado por nuestra Constitución de la República, entre el, como lo hemos llamado, las altas cortes. Este pertenece al sistema de altas cortes, Suprema Corte de Justicia que administra, en definitiva, la justicia dominicana y estos órganos superiores que son vinculantes sus decisiones y, por ende, ratifica y reafirma la forma en que deben ser convocadas en los partidos las distintas convenciones. Ellos hablan en el dictamen que la convención extraordinaria convocada por un órgano irregularmente convocado de también en nulidad, están mandando una señal, mientras que el Tribunal Superior Electoral manda una señal de, de, de ordenamiento de, de orden, orden, y de, de regulación, de, de actuar en base a ley, en base a los reglamentados, le está mandando la señal a todo el sistema político dominicano para que de igual forma, pues, así lo hagan, su barba en remojo porque tienen que, tienen que trabajar en base a lo reglamentado entonces ahí esa nulidad de esa asamblea ese es el mensaje que le mandan mientras que por el otro lado ellos las reacciones que sí. hacen entonces es muy mal mensaje que mandan de querer imponerse a la fuerza pero, y así, ¿no? pero funesto eso lo, eso lo pone a ellos en desventaja ante el pueblo que debe observar en qué forma han pretendido y creo entonces y reafirmo que valido entonces yo como ciudadano de que ciertamente el tribunal dio en la diana. Tarde, pero seguro. Dio en la diana porque si esa es la reacción, me dice a mí que ha devenido en una serie de violaciones constantes uh -huh. y ahora lo reafirman cuando desconocen claro. la decisión que es, vuelvo y repito, vinculante del Tribunal Superior Electoral. Así es. Esto debemos darle seguimiento y el pueblo debe estar observando de la forma en que se comporta este, esta clase política hoy cuestionada y que tiene una sentencia que le impone hacer algo. Esperamos que a la vez no pretendan desde su posición dañar la imagen de una decisión. Usted si tiene la oportunidad de recurrirla en esa parte serán sus propias decisiones mira Raquel en otro orden es interesante que hoy en Perú el parlamento estará conociendo discut o debatiendo si, re si acepta o no la renuncia de PPK a la presidencia de hecho el virtual presidente que es el vicepresidente que realizaba eh, a, eh, trabajos como diplomáticos, ya llegó al Perú. Pedro Pablo Kuczynski, PPK. Pedro, PPK, sí, así que le... Sí. Eh, Pedro Pablo Kuczynski, PPK, así es. En la parte que tiene que ver eh, el parlamento, que es masivamente opositor se da un caso interesante que yo advertí ayer una cosa es que haya separación de poderes y haya una, un equilibrio entre órganos y que el Congreso o el Parlamento como es allá sirva de contrapeso a las acciones del Ejecutivo pero también a veces en estos países que tienen la la las medidas o mecanismos de revocación de mandato por, por cuestiones graves en el gobierno y que no es directamente emanado de un tribunal en un juzgamiento válido, sino que procede de activismo político y de pruebas que dice el presidente renunciante que fueron manipuladas y están indirgándosela a personal de él, y de su entorno como procuradores de sobornos para conseguir que se favoreciera con el voto parlamentario de algunos sectores que aunque no son parte del mayoritario lo podrían ellos eh, conseguir a través de facilidades de obras y en otros casos pagos en efectivo. Eso tiende a, a, a poner valo en remojo del, del sistema democrático en el mundo, y en esta parte de Centroamérica y Suramérica y en el Caribe. Correcto. Así que nosotros no tenemos esa, esa estructura definida. Así es. Eh, cambiando, volviendo aquí a República Dominicana sí. y justo a San Francisco de Macorís, dando seguimiento en el caso de Emily Peguero, el día de ayer al menos seis horas duró el conocimiento del anticipo de la prueba eh, que varios incidentes provocados, según sí. el Ministerio Público, según el fiscal de acá Reyes Victorio y el abogado Hopperman, ha dicho que han sido incidentes provocados adrede, O sea, no por desconocimiento ni por, por, por irregularidades, sino que están provocándolo para que el caso entonces no se conozca y no se escuchase las declaraciones del bullying están dándole vuelta y creando eh, barreras obstáculos para que no se escuchen sus declaraciones eso es lo que han dicho estos dos actores bueno. el abogado de la familia de Emily y el ministerio público representado por el rey victorio en el día de ayer empezó en horas de la tarde eh, y cerca de las a las dos de la a tarde diez de la noche más o menos por ahí entonces sí. eh, hubo que cesar y reenviaron el caso, para, el próximo, para el próximo martes es decir que Ayer precisamente teníamos audiencia en ese tribunal, en la mañana, terminamos alrededor de la una de la tarde, y ya se preparaban para recibir esta audiencia de, de, anticipo, de anticipo de pruebas. Fíjate algo, el boli ya se, con, se comporta como el testigo estrella de fortalecimiento de la acusación que ya presentaron. Por el acuerdo realizado. Por el acuerdo realizado. Y obviamente que Simó es un ducho abogado penalista de la República Dominicana Cándido. Y que ha establecido desde su origen, desde su llegada al caso Una serie de mecanismos de desvirtuar lo que ha sido lo el proceso y que dila, la población, Y dilatarlo lo más que se puede no, no, si fuera y, por de, él lleva, y denigrar las actuaciones Lo lleva al año 40, si fuera por él, así poco a poco sí, Denigrando las actuaciones, oh, bajándole la la temperatura al pueblo en un sentido de la palabra, una estrategia un poco no, no muy efectiva, porque el pueblo está muy atento a que caso Emily llegue a las últimas a las últimas consecuencias y creo que debe ser el caso estelar de la del Ministerio Público Local. Claro que sí. Y de la población que aspira a ver a, a, el ver de una vez y por todas en condena a estas personas que ha traído tanto dolor y tanto eh, eh, estupor a la población franco-macorizana y al país y al mundo, porque el caso Emily eh, ha calado... Internacional, internacional, internacionalmente. Y con toda razón, por la forma tan sí, cruel, esperamos y dolorosa. Que, que sí, ya se le de den la dolor oportunidad de, de pataleo y de y de estrategia. Que, que cambien la estrategia. Yo creo que se va a ver muy muy a la clarona defiendan el chicanero. A su, defiendan a sus clientes, defiéndanlo, pero con, toda la con la más ley. elegancia, sí, con sí. más dignidad, no retrasando el proceso. ¿Para Mira. para ¿Para qué? Porque al final se hará justicia, todo el mundo está pendiente ahí. Raquel. Y no creo que, eh, bueno, de, tendrán que demostrarse las pruebas de un lado y de otro, por supuesto. Y ya son esas cosas que uno piensa una y dice, bueno, por más que brinque y pátale, está dado todo. Muere aquí como la canción aquella. Sí, está dado todo porque fíjate algo. Por más que brinque y salte. Esa niña que lamentamos el modo en que fue... Dos muertes. Sí, dos muertes. Digo que tenía ella, un o su madre y su padre, y todo lo que envuelve la vida familiar y espiritual, una fortaleza terrible. sí Al punto que yo digo que no lograron sacarla del perímetro cercano a San Francisco de macorís cuánta gente no desaparece? Uh -huh. Y es eso lo que también tiene, que no está dentro de del ámbito de la vista humana o de la, del pensamiento es ver cómo sucedieron las cosas y cómo se han ido desenvolviendo Correcto. las cosas eh, mira, en otro orden el padre Rogelio recibe ayer y el país la información del, del pleno uh -huh. de la junta central electoral que al revisar el acta en que aparece como padre ciertamente el padre Rogelio fue declarante. Y yo, como abogado, le puedo decir. ¿Que ha declarado más de miles. No, yo no he declarado más que a él, mis tres. Él, ah, él, ya. Él. ha declarado más de mil? Sí. No, <risa> sí que, porque mil, se, mil, se, yo, como que. Tú, sí, pero mira. Tú, él, no, tú no puedes tener mil, hermano. No, jamás. No. Mira una cosa. El padre Rogelio recibe ayer esa información y el país, para desmitificar el tema y sobre todo para aclararlo puesto que como abogado le decía, reconozco que cantidades innúmeras de actas son por error material involuntario en este caso, fijado como padre a los declarantes. Hay tíos, hay abuelos, hay amigos, hay vecinos, ¿eh?, uh -huh. Antes eso, pero incluyendo ya, ya no que debiera. hay padres biológicos que aparecen yo tengo un caso que aparece como declarante y no como padre y es el padre yeah. y pone como, declara, como, ¿Y como no madre como como madre él no mandó el compadre sino que no él no fue, fue el mismo. y aparece sí, entonces como declarante hijo de la señora fulana de tal por lo tanto es la madre del nacido vivo y el padre que están involucrados. El producto, como le llaman en, la, en las clínicas, debieran cambiarle el término. Sí. Ser humano. Que no, producto. porque es una tendencia producto. de la política esta de la, de la política esta de aborto, que pretenden socializar, que es un producto, no un ser humano, porque donde tenemos la partida por encima de esos que piensan que es correcto es que se le da, eh, como dice la constitución dominicana, desde la concepción hasta la muerte, porque ya se reconoce que desde que hace su primera aparición es un ser humano Por supuesto. y se protege hasta la muerte, pero no por inducción ni por eh, fuera de la ley. Uh -huh. entonces, bueno, entonces el padre Rogelio, en definitiva, se aclara de que no es padre de un niño en el cual es él el declarante. ¿El que le estaban acusando? Que le estaban acusando. Bueno, Raquel, eh, ya más adelante tendremos el, nuestra tablet del programa para dar salutaciones a amigos que diariamente mandan, pero tenemos que decir que en el, en el día de, a, de ayer, en la noche, aquí cerquita, Tuvimos la, un compartir Y es que tuvimos la visita De varios santiagueros Que son productores de cigarros Presentando la primera fumada En la casita de Juan Frente a obras públicas Y estuvo con nosotros Un invitado muy especial El senador Amilcar Romero Que, que es un también, conocedor eh. Y sobre todo un fumador de puros Y de hecho me regaló uno Que, que le sequean cada año, y este es el obsequio 69 del senador, y es un hábano eh, de verdad, de alta calidad en el mundo, y que allí tuvimos la oportunidad de escuchar las explicaciones de cuando se hicieron los trámites o la, o los, o la lucha para darle al sector tabaquero de la República Dominicana y sobre todo de cigarros de alta calidad. Eh, la posición que hoy tienen en el mundo y es un sector que estamos viendo muchos, muchos recursos, muchos recursos a nivel es. mundial. Ya más adelante voy a presentar la foto y vamos a dar los créditos de los visitantes de Santiaguero, productores de sus compañías. Estuvo eh, la verdad que una cantidad de amigos. Compartiendo. Excelente, agradecer también la invitación que nos hace la Iglesia Cristiana Emanuel nos, nos están invitando a la rueda de prensa que estarán realizando con su invitado especial El actor y comediante Raymond Pozo, quien estará hablando de su película Hermanos Para nosotros será un placer contar con su presencia el Lugar, Iglesia Cristiana Emanuel, Carretera Las Cejas, número 23, el día 25 eh, a las 9 de la mañana Así que muchísimas gracias a los pastores Josué y Reina Tineo Muchísimas bueno. gracias Sepan que va como no como comediante. No, el testimonio como ahora. El testimonio como, de vida. Y la película, hermano, es, es, es, es religiosa. Fíjate, aquí llegamos, tenemos también de INEME, Instituto de Especialidades Médicas del Nordeste, tiene el honor de invitarte al acto de bendición de inauguración de su unidad integral de hemato-oncología y especialidades, UNIEC-OVNI de la unidad de gastrodiagnóstico adulto pediátrico, que se celebrará el próximo sábado 24 de marzo a las 4 de la tarde. Invita a la directiva, instalaciones de INEMEC, aquí en Calle Colón, esquina arriba, San Francisco de Macorís. Enhorabuena porque veo que tiene especialidades eh, novedosas y necesarias. Va para creciendo la el INEMEC, así es. Sí. Enhorabuena, Saludo felicidades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 Gracias por bueno. permanecer con nosotros acá en De Mañana ¿Vamos? Raquel, sí. eh, aprovechar en este momento que debimos, eh, debimos hacerlo porque lo recibí en tiempo para que antes se fuera el niño Domingo Hernández para la escuela pero lo vamos a felicitar el niño Domingo Hernández está de fiesta de cumpleaños es hijo de Domingo José, eh, de Domingo José Hernández Andújar. <risa> Ahí la y ahí le felicitamos que está de fiesta de cumpleaños, sus padres le desean mucha vida y salud y que sea un hombre de bien. Pero ya cuando llegue la tabla le vamos a presentar la foto. Gracias. Como no, ahí está, felicidades, y la música indica la edad del correcto, niño. Correcto, la edad Qué del correcto. niño, el flaco está en eso. Así mismo bueno. es. Por supuesto agradecer a Siana, Siana donde vestir, la moda cuesta menos, me da un fin de cada día. Es gracias, Asiana. Nos encuentra en la calle El Carmen, esquina Papi, Olivier, 809-588-2395. Todos los atuendos para Andar rieja, eh, Regia, en toda ocasión. Y bueno, esos trajes de baño espectaculares que quieres lucir en esta Semana Santa, Semana Mayor, si te vas de vacaciones, pues allá lo encuentra todas, esa ropa de baño espectacular, los sombreros, el calzado, el tra todo Siana, donde vestir a la moda cuesta menos. Bueno, a mí Gracias. me corresponde decirle que para buscar un vehículo y irse bien montado, vaya y quiere comprarlo, vaya a Gordo Automall. Te ofrece todas las marcas de carro y jipetas recién importadas. Gordo Automall, el dealer que llegó para montarte en la máquina que andas buscando. Dale para velocidad y llega a Gordo Automall. En la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, Santo Domingo, salida Santo Domingo, San Francisco de Macorís. Y los teléfonos, 809-294-3090. Ya sabe, Goldo Automor. Así es. Recordarles también a ustedes a Nutri Beauty, Centro de Medicina Estética y Nutrición. Estamos aquí cerquita de Telenor, en la calle San Francisco, entre José Reyes e Inver. Ahí están los productos que producimos de manera orgánica. Bionaturic, Organic Skin Care, 829-497-9091, para que nos mande un WhatsApp y nos escribas, eh, esté en contacto con nosotros o nos llames para mayor información. Producimos jabones totalmente orgánicos, así como también crema para el cuidado de la piel. Nutri Beauty, Centro de Medicina Estética y Nutrición. Bueno. Y decirle a ustedes que Ozon Nature es la clínica que atiende sus afecciones de salud y las resuelve de forma natural. Allí aplicamos la terapia del dolor, ozonoterapia, quisionología aplicada. Estamos en la avenida Antonio Jumán Fernández, Plaza Caribe en segundo nivel, módulo 29. El doctor José Tejada junto a un equipo de profesionales les esperan su teléfono 809294 294 6426. Son Natura, es la clínica que trata y resuelve sus afecciones de salud de forma natural. Ian Cornel Barbe, cuida mis uñas. Hágala usted también. Visítenos en la Avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, Plaza Colonial, módulo 5A. 809-744-5910 ahí estamos para brindarte nuestros mejores servicios. También recordarle óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio, ubicado en la calle Castillo, esquina La Cruz, acá en San Francisco de Macorís, con el teléfono 809-588-7675, no juegue con tus ojos, óptica máxima visión, vaya, busque sus lentes de acuerdo a su personalidad, por supuesto, para que ande bien, cuide su vista y también tenga las monturas más modernas óptica máxima visión 588 7675 bueno, supermercado Almanzar les recuerda que no tienen que salir de la guarana eso le habla a los guaranenses y a las zonas aledañas que vayan al supermercado Almanzar que allí lo encuentran todo departamentos de bebida de eh, cuidado personal electrodomésticos restaurante en fin, todo lo que usted busca en un supermercado lo encuentra en un mismo lugar, Supermercado Almanza, calle principal 34 a Las Guaranas, tan nuestro como Las Guaranas, y les recuerda que acepten tarjeta solidaridad. Así es, importantísimo. Bueno, los mensajes que nos llegan del WhatsApp, Rafael Lías, Juan Bosch, dice que él se perfila como la mejor propuesta del Partido de la Liberación Dominicana a la alcaldía por San Francisco de Macorís. Bueno él dice eso él William es parte Hernández. de ese partido y es, y es un municipalista <risa> ya ya claro. veces fue regidor. William Hernández, William dice vamos a ver, es un listín Medina gana premio internacional de periodismo la periodista dominicana Eliana Medina notificada sobre su escogencia para recibir el premio periodístico que otorga la embajada de Unión Europea y el colegio dominicano periodista de nuestra república dominicana por el reportaje, víctimas de tráfico la dictadura moderna del tiempo y el dinero. También dice, apunta William, que hoy a las 5 de la tarde habrá un interesante conversatorio sobre la doctora y dirigente revolucionaria Hilda Gotró en las oficinas del licenciado Miguel Medina detrás de los bomberos. Agradecemos a esta actividad. Ahí está, ahí está anunciada. William Hernández. También nos escribe María Núñez. Si los malos supieran que es buen negocio ser bueno, serían buenos, aunque sea por el negocio. Facundo Cabral sí. <risa> Cierto, Quinti Sánchez manda varias varios vídeos. Gracias Quinti. Emil Peralta nos manda esta publicidad del 31 de marzo. Tiene Alto de Chabón. Aquí un, un concierto, un tours, como él siempre organiza. Saliendo de acá, un tours full, dice él, desde San Francisco de Macorís. Incluye ticket, transporte, más hotel. Ahí está. Francis, estamos viendo en pantalla tu, sí, el Sí, ahí cumpleaños. está el joven, hijo de Domingo Hernández, <coughs> que es unidad eh, ¿El el y chofer de Gigi, de la vicealcaldesa, eh, que está de fiesta de cumpleaños, este domingo José el, Hernández, José Hernández Andú. Andújar. Felicidades para él, que sea un joven, un hombre de bien. Así mismo es, que sea un hombre de bien. El, también nos escribe el número que termina en 0695, nos da los buenos días dice Francis que es un fiel y televidente de nosotros gracias, feliz día para usted también igualmente, bienvenida Hidalgo de Villa Olímpica nos manda una postal con el mensaje de Romanos 154 muchas gracias, bienvenida nos escribe de Yanira Almanzar quiere que le feliciten al licenciado Rolando Paulino por su, su cumpleaños de parte de toda la familia, así que Rolando Paulino Felicidades, bendiciones en su día. Eh, profesor Jean Paredes, bueno, antes, ok, ya el de Franci lo, lo dimos, Gian Paredes nos pasa esta información, uh -huh. dice que luego del pasado encuentro con las autoridades provinciales y municipales, ya el cuartel no está a oscura, fue dotado de inversor de cuatro baterías gracias al alcalde de Castillo, Jaime Camilo, también garantizó el combustible para el patrullaje y aún faltan más acciones positivas para enfrentar la delincuencia en Castillo. Ahí manda las fotos de la reunión donde estuvo presente también Reyes Victorio, interesante, y el director de la policía acá del Comando Noreste, Garavito, General Garavito. Ahí está. Muchísimas gracias, Jean, por usar nuestros medios, como siempre, para dar estas informaciones. Hay recordar, bueno, hoy en la mañana de hoy, tempranito, en la mañana, 4 de la mañana, salió la caminata penitencial hacia Semaní. El punto de partida fue frente a la, al colegio de la Alta Gracia. A las 6 de la tarde vamos a estar todos en el centro parroquial de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Los siete dolores de María en, en el centro parroquial y a las siete de la noche será la Eucaristía. Este domingo, próximo domingo, pasado mañana, es el domingo de Ramos. Inicia la Semana Santa, Semana Mayor. Y a las ocho treinta de la mañana será la bendición de los Ramos en el parquecito La Fortuna, de acuerdo a la programación de nuestra parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Nueve de la mañana, Eucaristía en el centro parroquial. Los responsables son la comunidad Divino Niño y La Fortuna y Bonilla. Ya para el lunes tendremos el retiro de nosotras las mujeres a las 7 de la noche en la Casa Belén. Pero antes, 6.30 de la mañana, a la celebración de la palabra. Bueno, Cada día vamos sí. a estar recordando la programación. Así es, a toda esa comunidad. Raquel, tengo que, que ponerte al tanto uh -huh. que esta mañana cuando llegué al canal, ¿sabe algo? Uh -huh. Había un grupo de ciudadanos esperándonos. Uh -huh de la comunidad, que ya el productor no había pasado la información porque ellos han llamado al programa, de la comunidad, de la avenida Caonabo, a la altura, en, para que la gente tenga una idea, donde estuvo la ferretería, el viaducto, hace muchos años, que hoy es un solar que tiene una... en la subida, cuando uno va subiendo después del puente de la fortaleza. Correcto. Ahí, a las 3 de la mañana, a 3 y media, acostumbran, y ciertos días, como anoche, jueves, a pararse tres delincuentes encapuchados, a atracar entre ese espacio, y que ya la comunidad, más de un mes de denuncias, está impotente. Y el mensaje agarra a Vito, a nuestro comandante de la policía, lejos de buscar, de atacar o de minimizar su valentía o su valor como policía creo que debemos de recibir de usted la, el mensaje de esa voluntad de resolver este problema aunque mínimamente se puede notar la, el despliegue policial pero sabemos también que no hay la dotación necesaria pero caramba hay que devolverle un, un poco de tranquilidad a la comunidad. Pero Ahí, era, él anunció hace como dos semanas que estaban patrullando todos los días, bueno, todas las zonas, y que la delincuencia había La última la llamada que hicieron los moradores de la avenida Caonabo, le dijo al policía que le atendió que ya se que quedaran tranquilos, que duerman tranquilos, que ellos iban para allá. Hmm. Y a las cinco y media atracaron el último, Señor, y la impotencia era que oían los gritos que no lo mataran. Increíble, increíble, es preocupante y es dolorosa esa situación. Sobre todo ahí cuando, está la denuncia, tienen la oportunidad de reivindicar eso. Y se espera que pase lo peor luego para tomar medidas, y no debe ser. Ahí debe haber un patrullaje constante. Porque es una zona bastante peligrosa, sí. eh, de hecho, así, así me lo han dicho constantemente, una zona muy peligrosa por, por, la, por la gente que circula Gracias. en eso, no es los que viven ahí en la zona. Sino lo que para toda la ciudad, por, pero entonces, este es un caso que lo están... Muy particular, si ya lo han denunciado, muchas gracias a Tere por el café, si ya lo han denunciado y le han advertido inclusive que van a ir y que van a patrullar y luego lo dejan esperando y salen muy bonitos en los medios de comunicación diciendo la delincuencia ha bajado en San Francisco de Macorís y hasta en el país, se atreven a decirlo, y que estamos patrullando a todas horas del día y tú no lo ves, entonces, por Dios... No, no lo cojan de tonta útil a la gente. La gente no quiere denunciar, no quiere llamar por esa misma situación. Sí. Porque Porque no le toman, no le prestan atención las autoridades. ¿Qué es lo que esperan? Entonces lo peor. Ya cuando ocurren hechos muy Los lamentables, cuando ciudadanos, matan a gente por un celular, un simple celular. La, el ver, me sorprendieron verlo aquí, tan temprano, porque las llamadas y el, y la respuesta. Ha sido nula. Están cansados. Están preocupados. Y por eso yo, al inicio del programa, lo conversé, porque obviamente que ya es un caso extremo. Y en este momento te hago la referencia para sí. volverlo a recargar. Claro. Y quizás el general nos ve. Bueno. Para no decir que sé que, sé que nos ve. O al, alguien, alguien le lleva y mensaje. Y sé también que está viendo el programa nuestro fiscal, Rey Victorio, a quien saludamos, eh y gracias por la atención, pero la verdad es que los comun la, la comunidad se presentó aquí hoy temprano, uh -huh. llegó primero que yo, uh -huh. estaban sentados, tenemos un contacto para y eso es la denuncia de la avenida Caonabo a la altura, cuando uno va subiendo en la subidita sí. después de la entrada al Almanzar, antes de llegar a Regina, que la gente uh -huh. lo conoce, claro. en la misma curva subiendo claro. hay un solar ahí, y ellos se ponen ahí encapuchados tres vamos individuos a en, en horas de la madrugada tenemos un contacto, vamos a recibirlos, buenos días, buenos días, buenos días, ¿con quién hablamos? no no estoy escuchando bien por favor no repítanos todo. buenos días del de este ah, hola hola ¿cómo bien. está usted cómo se siente? Mil felicidades por su gran programa, lo escucho todos los días. Muchas, Muchas gracias. gracias, un placer. Gracias a usted por el día este, cuando cometieron el asesinato y quemaron el muchacho de, de, de la caulla, sí. uh -huh. todo el mundo amaneció alborotado, todo el mundo bravo. acuérdense que es la misma autoridad que está llevando a la gente de nuestro sitio, de nuestra comunidad, a cometer sí. esas atrocidades. Que no se lo encuentren grande, que ellos son los que están mandando, porque si ellos no hacen nada, usted no se va a dejar matar Entonces, yo voy de acuerdo con la comunidad en que sigan haciéndolo así. Caramba. Gracias a usted por su comentario, y esa parte la quería tocar de una sí. vez, cuando terminara tú de hacer el comentario, porque eh, no nosotros no lo podemos aprobar ni apoyar eso nunca en la vida. Tomar la justicia en nuestras manos tener que eh, ama, amarrar a un delincuente como lo han hecho ya aquí, como ha habido muchos casos, golpearlo, desnudarlo y para eso se supone que hay un sistema de justicia que mínimamente o como, como quiera que sea, tiene que funcionar. Entonces, pero la, eh, la desesperación de la gente, de no ver la actuación de las autoridades en el momento adecuado, pues lo lleva a eso, no lo justifica. No justifica, pero el joven, no, el señor nos habla de que, bueno, él apoya de que usted no se deje matar y que usted reaccione y que se defienda. Pero ya después que usted tiene el delincuente eh, en, en sus manos, ya lo tiene ahí apresado. No hay razón para luego arrancarle la vida a ningún ser humano, sino que someterlo a la obediencia y someterlo a la justicia, al orden de justicia que tenemos República Dominicana. No podemos asumirla por nuestras propias manos, por más dolor que nos cause la inoperancia de nuestras autoridades, la inobservancia de la propia ley, por más dolor, por más el sentimiento de dolor que sintamos en ese, en ese sentido, no lo podemos asumir esa práctica porque no es justo ni siquiera ya, después que usted lo tiene apresado al delincuente, pues sometan para, para eso no es que están nuestra, Mira, nuestra justicia todo esto, lo vuelvo y lo repito no es la sociedad la que debe hacerlo porque cuando hay en un país, una constitución y leyes que son las formadoras de la relación en sociedad y las garantías de la misma sociedad que se forma y que se establece. El Estado está obligado constitucionalmente a devolver ese pedacito de mi libertad y de mi, mi libre albedrío con el que yo nazco en este contrato social como lo llamaba Lombroso y lo ponemos en la mesa cada ciudadano. Y figúrate tú si cada Ciudadano dominicano, y si somos 11 millones, 11 millones, uh -huh. y lo ponemos en esta mesa cada pedacito. Y cada uno quiere... No, no, ah, y yo... la formación de ese pedacito de 11 millones puesto en el mismo, yo me lo imagino una mole o una torre de alta cal calidad porque es el producto de cada uno de nosotros, y allí yo pongo al Estado. El Estado entonces, de la reunión de esos pedacitos que nosotros le damos como derecho, ejerce la función para devolvernos a nosotros como sociedad la paz, la tranquilidad, la justicia, la luz, el agua, todo lo que es la, la propiedad, el título de propiedad, todo lo que el Estado dice que se compromete, educación, y tener que el ciudadano como costo de vida, sostener al Estado, porque el Estado no tiene dinero, es el, es el pueblo que, que da el dinero a través de, de sus tributos. Tienen las instituciones, tiene los hombres y mujeres que la dirigen, las políticas las diseñan ellos, la imponen, tienen el Congreso, tienen todo, el pueblo solamente espera cumplimiento y que a la vez de todo eso y a la par, esté funcionando el Estado con todas sus características y el pueblo entonces tenga que diseñar su propio Estado de vida. no okay. Es decir, que para yo ser ciudadano y sentirme cómodo, no, no, yo no puedo esperar el Estado que me dé luz, un inversor y una planta. Ah no, yo no puedo esperar que el Estado me dé agua Una cisterna, un tinaco Una bomba ladrona Y una bomba de distribución En interna en el agua De, de la casa La salud Bueno, están los hospitales Que yo felicito a todos los hospitales de esta zona Y al, al, al San Vicente de Paúl, <coughs> Pero no asistimos porque tenemos un seguro Que tenemos la oportunidad de ir al sector privado Óyame la salud Educación el sistema educativo hay una revolución inmensa, pero la gran mayoría lo recibe mínimamente y los que no tenemos que ir al sector privado a comprar el servicio. En fin, es una reunión de todos y que entiendan el reclamo y la denuncia que se hace a través de este programa. Es con el objetivo primordial de que se autoanalicen que proyecten en su mente qué acciones tomar en base a esta denuncia. Y posteriormente, tomando las previsiones legales que le confiere la ley y la Constitución, le devuelvan un resultado a la sociedad que pudiéramos nosotros estar celebrando de este lado, aunque soy renuente a celebrar cuando se cumplen las obligaciones que usted tiene. Como funcionarios. Y por la cual el pueblo le paga. Así es. Mientras Yo le tanto, hice una especie de, un de, con, de conformar una idea clara y sencilla de lo que es ese contrato social que al nacer tenemos en la sociedad que nos ve nacer. Así es. Pero insistimos, tenemos esperanza en que las cosas cambien para bien y que los ciudadanos no tomemos las leyes en nuestras manos. No puede el ciudadano. Mientras tanto, tomar la encuesta Galo, que ha salido esta semana, desde el lunes hemos estado hablando de ella, pues eh, la, los datos más revelantes, de los más recientes, dicen que el dominicano... Quiere y simpatiza por Luis Abinader y Danilo Medina. Según sí, los datos, la estrategia 16. de es 6. A Leonel y a los demás 16.6% de, de los adultos piensan que eh, el país se inclina por el presidente Medina y un 13.6% por Luis Abinader. Leonel Fernández, 9.5%. No, U no, usted le cree. aplastarlo ya. Nos vamos a la pausa, Fernando. Porque eso es lo que busca con esas encuestas y esos datos. <risa>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 Cuando tú vayas a comprar un motor de respeto, compre un Kiwi RK150. No compre burro ni vaco! Representa y distribuía por Moparinsa Si compra un kiwi te lo garantizo yo que dije un palo.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 Bueno, gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana y, y saludar como siempre a todos los amables televidentes que a través de WhatsApp nos mandan sus saludos y nos dan sus opiniones, dan sus denuncias y ya saben que esto es un programa comprometido con esta sociedad por, por llevar la información precisa y verá, pero con, sobre todo con un alto respeto uh -huh. y compromiso moral Por supuesto, como debe ser Como debe ser Mira, hay algo, te mandé ahí al WhatsApp, vamos a darle paso a unas fotos, que fue la actividad que me refería al principio, que anoche en, el, en, el, en la casita de Juan, que es justo aquí frente a, la, a Obras, Obras Públicas. Públicas, y podemos ver la foto del grupo, ahí vemos a Mirka Romero, y párala ahí. Ahí estoy acompañado, estamos acompañados de dos productores de tabaco fino de Santiago. Ellos son el señor Agustín Espinal, el del Sombrero, y Cristian de la Rocha, que son productores, y, y América Romero, el senador, que también compartió con nosotros, ya que él es desde su posición como ministro, como secretario de Estado de Agricultura en aquella época. Uh -huh fueron los que llevaron la bandera para restablecer un mercado y, y, y hoy tener una oportunidad del el país de productores y tanto en el campo como en la fábrica y mano de obra calificada como la mejor del mundo. El grupo anterior, póngalo ahí, para darle una salutación a, a Arismendi de Moya, están ahí Armando Salazar, están ahí eh, Juan Luis Juan Luis Gama, como le dicen, Ricky, Leo Enrique Bretón, la doctora Lee, eh, Carolina Sánchez Lee, un sinnúmero. Y el joven Wilberto, que es Wilber, eh, Inver, sí, que es la persona que ha formado el grupo, la primera fumada, que son grupo de. Pero veo que los hombres que les gustan fumar no. no hay mujeres, Ay, ahí está dos. Ross como dos, Yo le, pero la mayoría sí, ahí hombre. está Ros, que es la, la mujer es Franco Macorizana, Ros Núñez sí, que bien. es periodista El, es de tu área ella, ella es de periodista y recoge todas las incidencias de la industria tabacalera la la y la sobre todo bien. es una bien. gran motivadora y excelente ahí está Ros sí. ella hay dos mujeres en Hay el Hay dos grupo. mujeres, pero mírenla ahí en, en, en, en pantalla, centro, saludarla. ¿sí? Que ella es de aquí de San Francisco, pero está radicada en Santiago <risa> hace mucho tiempo. Y ella es eh, productora de unos eh, shows de, de cigarro interesante a nivel nacional que traspasa los linderos. Excelente, enhorabuena. En el WhatsApp, seguimos ahí mismo, en el WhatsApp, el número que termina en 4149. 4149 nos manda una postal... Gracias por estar en sintonía con nosotros. De igual manera, el número que termina en 8178, nos saluda, nos da los buenos días, gracias. Mercedes Díaz, Mercedes Díaz nos da los buenos días, dice, ¿cómo están? Espero que para la foto, que lo que dice, a ver, a ver, ah, eh, ah bueno, nos está mandando una foto, pero no ha llegado. Bueno, está en sintonía con nosotros, gracias. El número que termina en 8399, buenos días, pero los, a los ladrones... Cuando ellos matan a alguien, a ellos no le duelen y dice que está de acuerdo. Bueno, bueno, bueno. bueno se está es, incrementando, un tema, es un tema delicado. Eh, un, se está incrementando un sentir de la venganza privada que es peligroso, que no, debe que no debemos. No Vuelvo debe y ser? repito, no el Estado ser? es el responsable. Obviamente que, que en muchas ocasiones no puede esperar el ciudadano y si tiene la oportunidad de defenderse lo hace, uh -huh. pero no es lo correcto. Así es. Esperamos en Dios que nos libre del mal que a otros le sucede y eso lo pido para todos, pero autoridad, les reclamamos, le pedimos, pongan atención a esto que está llegando de información, que es el pueblo mismo que lo está reclamando Correcto. y que hagan su función acorde a como indica la ley. Así es. Bueno, en otro orden, en el día de ayer, cerca de las 2 de la tarde, Centro de Operaciones de Emergencia, el COE anunció el operativo Semana Santa por los Valores, eh, es el Semana Santa 2018 por Semana Santa por tu Seguridad y los Valores. Bueno, este operativo concluirá el 1 de abril, iniciará el 29 como ya es costumbre, jueves 29, jueves santo y termina el 1 de abril. El organismo explicó que el plan que se pondrá en marcha estará concentrado en priorizar atenciones de prevención, de accidente de tránsito y asfixia por inmersión. En ese sentido, además, el COE ha hablado de que en esta vez 43.121 personas estarán apoyando el operativo. 43.121, entre ellos brigadistas, médicos, paramédicos, militares y policías. Este COE integra, como bien ustedes conocen, a las gobernaciones provinciales, integrarlos al ayuntamiento, a la alcaldía, integra defensa civil, Cruz Roja, bombero, integra ahora al DGEZ, antiguamente integra la Policía Nacional, de igual manera eh, los voluntarios, los bomberos y todo el cuerpo de voluntarios, Defensa Civil, por supuesto, el General Méndez, que tiene ya muchos años al frente del COE, ha dicho que tendrán y pondrán a disposición 138 ambulancias, 150 unidades de respuestas inmediatas, tres helicópteros, estos a disposición del Ministro de Defensa, 42 puestos de grúas, 14 embarcaciones, 30 puestos en, con carro-taller previamente establecidos en autopistas y carreteras, además de la instalación de seis hospitales móviles. Esta es una novedad interesantísima hospitales móviles, así como la Junta hace sus operativos móviles en esos vehículos que ha instalado para también lograr la sedulación y demás, así como la Policía Nacional tiene algunos eh, establecimientos, eh, recintos móviles, entonces también los hospitales móviles vienen a facilitar la atención a las emergencias para salvar vidas. Treinta y tres autobuses de la ONSA, de la Oficina Metropolitana de Autobuses, estarían disponibles en este operativo y en nueve centros de mandos regionales. El general Juan Manuel Méndez señaló que el boletín 0 se dará a conocer el jueves a las once de la mañana y el boletín 1 ya será entonces emitido el lunes 2 a la misma hora. Van a establecer las once de la mañana como la hora formal para... De dar los boletines. Además, llamó a recordar a toda la población que la Semana Santa es semana de conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesús y es momento propicio para estar con los seres queridos. Sí, es cierto, es la razón fundamental de la celebración de la Semana Santa, Semana Mayor. Recordar esta pasión, un evento espiritual donde participamos de la Iglesia Católica, de todos los actos que organiza, vía Crucis procesiones, ayunos, eh, <coughs> diferentes eucaristías, celebraciones eucarísticas, retiros espirituales como cada parroquia lo organiza. Son todas las actividades importantísimas, que se, se realizan para esta época, para unirnos más en la fe, para recordar esa pasión, ese dolor que vivió nuestro Jesús, eh, eh, Jesucristo Pero no, un mensaje que nos envió Dios para sí. decirnos, aquí le pongo a disposición mi hijo, lo entrego, lo que más quiero Un ser humano normal, no, te preguntan, le dicen, Francis, si tú me puedes entregar tu hijo para sacrificarlo Delante Ay, de todo el mundo no. Lo pensarás unas y mil veces Entregar a un pedazo de ti, de tu corazón Para ser sacrificado y expuesto a todo el mundo Pero Dios quiso mandar Como el mensaje Como gran símbolo de, de redimir el pecado en el mundo Así es eh, si, si hemos pedido señales o, o pruebas La mayor prueba es Jesucristo en la cruz. Entregar la vida. Y por, por nosotros. Por los demás. Así y es. Que nosotros tengamos tan poca voluntad a veces para detenernos a pensar en nuestra vida, cómo la hemos llevado, cuál es, en dónde hemos fallado, porque somos débiles. Claro. Es primero reconocerse. Él se hizo hombre igual que tú y que yo, precisamente para que existiera un signo uh -huh. real. Del hombre que vivió las mismas y padeció lo mismo que tú y yo padecemos Igual pero menos en el pecado Pero menos respecto pecado. a su forma de vida era bajo la norma que la Biblia indica Correcto. Y de ahí es que la grandeza y que todavía hoy sea y represente nuestro protector Así es, y este es el momento oportuno para reflexionar, para hacernos una revisión interna, somos pecadores, reconocerlo, pero no hay que darle en reconocerlo y ya, sino cambiar esa, esos, esas prácticas, entonces cambiarla, darle un giro 360 grados a lo positivo. Un tiempo especial para usted demostrar la solidaridad, sobre todo eh, el apoyo, la ofrenda a los más necesitados, pero también para ayunar, para ponernos en oración permanente, fuerte, ponernos a, a prueba nosotros mismos, hacer penitencias para ponernos y arrodillarnos ante Dios y pedir perdón por nuestros pecados. Pero luego una fiesta de celebración en la resurrección y ojalá que así todos res, eh, resucitemos con él como lo hizo en el domingo de resurrección. Entonces Juan Manuel tiene toda la razón, ese es el tiempo propicio, pero República Dominicana en el mundo, pues también la gente lo coge para vacacionar, ah, ¿sí? un feriado largo, vacacionar, derroche de comida, bebida, descontrol en las calles, andamos como locos conduciendo, creemos que la Semana Santa se va a acabar el mundo ahí, que no viene un lunes <risa> y que hay que trabajar y que hay que volver a la, a la cotidianidad, entonces nos llevamos el mundo por delante, no, usted tiene que descansar y disfrutar con su familia, están todos sus derechos, pero hágalo con prudencia, piense que mañana es otro día y que debemos seguir trabajando y que la vida sigue. Por tanto, conduzca usted con prudencia, pero también eh, andar con, con ojo visor, con los que nos rebasan por los lados y los que no lo son prudentes. Entonces también no consumir alcohol en la persona que vaya a conducir, por la vida suya y por la de los suyos que van con usted y para proteger y no eh, provocar un accidente también. También consumir lo adecuado para no in, lograr indigestión, intoxicación alimenticia o por alcohol. Y vigilar muy bien a todos nuestros hijos, a los menores, para que tampoco consuman alcohol. Porque nos hacemos de la vista gorda, estamos todos celebrando. De repente tú no Dios sabes qué están haciendo fe. tus hijos. Y luego vienen las estadísticas el lunes. Así alcohol, es. Tanto intoxicados. Pues no, y ojalá que no haya que no te cuenten, fallecidos. Que no te cuenten. Y que en no se lista. cuente a nadie de la familia. Que la familia esté unida y que esté centrada. En lo que conlleva vivir la Semana Santa, la pasión y muerte de Jesucristo Correcto. Y sobre todo su resurrección como hombre nuevo y así hacerlo Así es, y sobre todo respetar las señales de tránsito bueno. y respetar las órdenes y la disposición del COE Integrado por todos esos organismos que ya le mencioné Vamos a respetarlo, vamos a colaborar con ellos Que van a estar puestos en diferentes lugares aquí en el país y que hacen un trabajo voluntario para salvar la vida de usted. Y, y Mira Raquel, ya se, no, ya se escucha la música. Vamos a una pausa. ¿Nos toca o una ya, pausa? O Nos despedirnos. ¿Sí? Pero antes, advertir algo. Ya hoy aparecen las informaciones nacionales y vi un tuit de Vinicio Castillo que advierte al Estado que debe de hacer el cordón de salud o de salubridad en las fronteras. ...de República Dominicana y Haití... ...porque el brote de dicteria... ...una enfermedad peligrosísima... ...de la uh -huh. vía respiratoria... ...ya se identifican en poblados cercanos... ...a la República Dominicana... ...ya la Salud Pública está accionando en ese sentido... ...entonces aquí vi en que Abel Martínez... ...estará interviniendo las entradas y salidas de Santiago... ...como función de su gobierno municipal... ...eso es interesante... ...porque toma medidas... Conjuntamente con el Estado que es responsable de la salubridad nacional y sobre todo por el tema que tenemos tanta debilidad en frontera y la relación esta precaria que tenemos con Así es. ciudadanos. E inmigrantes ahí ya. Decir también la parte final que hoy es el Día Mundial de la Meteorología, la OMM, un 23 de marzo. Pero en el 1950 se constituyó esta organización meteorológica que nos facilita la vida, sobre todo con los pronósticos a tiempo para tomar las mejores decisiones. Los gobiernos con los organismos de seguridad. Y por supuesto el ciudadano común y corriente a la hora de salir. La meteorología es fundamental. Aquí le compartimos a diario siempre los boletines de la Oficina Nacional Me de Meteorología. Hoy, a mí. hoy te correspondió a ti, así. Sí. Enhorabuena. Así que hoy es Día Mundial de la Meteorología. Nos vamos por hoy, por, este, por esta semana. Nos reencontramos el lunes santo. Próximo lunes, si Dios quiere. Gracias por su fidelidad, gracias por su compañía. Cuídense mucho, disfruten familia, pasen la vida.